Dentro del texto de un programa existen algunas partes particulares a las que se conoce con el nombre de expresiones. Una expresión muy genéricamente no es otra cosa más que un texto que puede ser interpretado y al cual se le puede asociar un valor. Existen diferentes tipos de expresiones. Todos los lenguajes las implementan de alguna u otra manera, pero el concepto es siempre el mismo. Las expresiones más simples son las que se conocen como literales. Eso significa lo que se ve es exactamente el valor que tienen. Otro tipo de expresiones son las aritméticas, donde el texto lo que está expresando es una operación justamente aritmética, una suma, una resta, una multiplicación. El valor asociado es el resultado de realizar ese cálculo. Otras expresiones que se conocen son las de tipo lógicas, donde lo que se está haciendo es una, una comparación. Por ejemplo, decir un número es igual a otro, o el contenido de una variable es igual a la otra, o un número es mayor que otro, menor, distinto, etc. Otro tipo de expresiones son las llamadas a funciones. Donde el resultado de la, de la expresión es la evaluación de la función. O sea, se ejecuta el código de la función y ese resultado es lo que conforma el valor de la expresión. Por último, otro tipo de expresiones son las variables. Donde simplemente lo que se tiene es una, un nombre de una variable y el valor de esa expresión es el contenido de esa variable. Acá a la izquierda podés ver ejemplos de textos que forman expresiones correctas que probablemente a primera vista no te llamarán la atención para nada. Tal vez es más interesante ver la columna de la derecha donde ves textos que no forman expresiones. Por ejemplo el 3 más, bueno cualquiera que sabe sumar dirá claro, no, eso no forma una expresión porque le falta un sumando. Debería decir 3 más algo. No sé, 5, 7. ¿Para qué? Bueno, porque simplemente 3 más no es algo que pueda interpretarse y calcularse. Lo cual no es una expresión. ¿Es parte del texto de un programa? Sí, por supuesto. Como ves en el ejemplo de la izquierda, 3 más es parte de 3 más 5. Lo cual sí forma una expresión correcta. Entonces acá vemos los ejemplos de las expresiones que te decía. La primera, por ejemplo, el 1 es lo que llamamos una expresión literal ¿sí? en este caso es una expresión literal de tipo numérica o sea estás viendo un símbolo que representa el valor que tiene esa expresión que es el número 1 simple la segunda tiene una palabra escrita entre comillas el significado de las comillas lo vamos a dejar para dentro de un momento pero simplemente sabe que es muy importante la distinción entre una palabra entre comillas y una palabra sin comillas en principio la palabra hola, entre comillas, es una expresión también literal. Su valor es la palabra hola. Pero en este caso la diferencia con la primera es que se trata de una expresión de tipo, lo que se llama una cadena de caracteres o un string. En el siguiente ejemplo, el 3 más 5, lo mismo que el 8 por 4, el asterisco es el por, el 8 por 4, dije, son, operaciones, son expresiones de tipo aritmético. En el caso del la siguiente, el 7 igual a, bueno, toda esa cuenta que dice por ahí, lo que estás viendo es una expresión lógica. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente está podrías pensarlo como una pregunta, es 7 es igual al resultado de hacer 20 menos 6 dividido 2. En este caso el resultado es sí, es verdadero, pero tranquilamente podría ser que la expresión evalúe en falso. Eso no, no cambia el hecho de que se trata de una expresión. Y que se trata de una expresión de tipo lógica. Es una comparación. El siguiente ejemplo es la llamada a una función. Cuyo nombre es cuadrado. Se le está pasando un parámetro que es el número 8. Y el resultado de la evaluación de esa expresión. Será el resultado que arroje la función cuadrado. Dado el parámetro 8. Por último tenemos ahora una, una expresión que es una Palabra, en este caso es una letra, pero bueno, es lo mismo. Pero que, a diferencia de la, del segundo ejemplo que veíamos, no tiene comillas. En este caso, lo que estamos viendo es una expresión de tipo variable. ¿Cuál es el valor que toma esa expresión? Lo que sea que contenga la variable A.